911 Valoración primaria B. Buena respiración A continuación les voy a explicar lo que se debe realizar para dar una ventilación en un paciente que no respira pero cuento con un dispositivo, con este elemento que se llama mascarilla facial o máscara facial esta máscara se ubica con esta abertura en la boca del paciente. Debe sujetar la nariz, tirar la cabeza hacia atrás, abrirle la boca al paciente con este, con este dedo, permíteme, eso. Entonces vas a poner este y vas a hacer una apertura de la boca. Vas a cerrar con la nariz y vas a tirar la cabeza hacia atrás y vas a dar una ventilación cada 6 segundos. Adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya saben que un elemento muy importante: si usted es mujer, tiene que tener el caballo recogido. En este caso, pues se nos olvidó. En todo caso, no hay problema. Eso no nos debe impedir salvar una vida. Y esto es lo que se debe hacer cuando tengo una víctima que no respira que no tiene trauma, que sí tiene pulso y yo tengo un dispositivo llamado mascarita facial. Si no tienes esto, puedes intentarlo con la boca, sobre todo si es un familiar o un amigo. Cuando una víctima jadea o boquea y no respira adecuadamente y no lo conoces, usted podría iniciar dándole las compresiones torácicas, iniciar compresiones solo con las manos. A continuación le voy a enseñar qué es lo que se debe realizar cuando una persona no respira, pero cuento con un dispositivo bolsa-mascarilla. Primero debo ubicar esta parte del dispositivo muy cerca al puente de la nariz, es decir, a esta parte superior, y la debo sellar. La forma adecuada de sellarla muy bien es la doble C y la doble E, si usted tiene manos pequeñas y si tiene alguien más que le ayude, o la C y la E, con una sola mano. Recordemos que el dispositivo bolsa-mascarilla puede estar guardado. Inclusive, en algunas partes, el dispositivo puede estar eh, así. Entonces, es muy bueno que si usted hace parte de un equipo de emergencia, se familiarice con su dispositivo para que siempre lo tenga disponible. Esta es la parte del reservorio, esta es la parte donde se conecta la fuente de oxígeno a 15 litros por minuto para que se infle todo esto y podamos brindar una fracción inspiratoria de oxígeno cerca al 90% aproximadamente. Entonces aquí voy a sellar muy bien ¿Sí? y vas a dar la ventilación. En este caso, vas a dar una ventilación cada 6 segundos. Generalmente, si usted hace parte de un equipo de respuesta a emergencia y tiene este dispositivo, seguramente puede tener la cánula orofaringe. Recordemos cómo se mide de la comisura labial al lóbulo de la oreja. Se, se ingresa hacia arriba, si quieres hazlo tú. Eso. ingresa hacia arriba y se gira. Eso. Y se termina de ingresar. Eso. Proporcionémosle una ventilación cada seis segundos. Porque estamos asumiendo que el paciente está en un paro respiratorio. La ventilación debe ser un poco más despacio. La ventilación se debe realizar apreto suelto, suelto. Lo que me demoro diciendo estas palabras. Entonces, apreto suelto, suelto, apreto suelto, suelto. Cada seis segundos. Quiero aprovechar que estamos manejando la parte de la A, vía aérea despejada con control cervical, B, buena respiración, para explicar que esta técnica funciona con el paciente que no tiene trauma. ¿Por qué? Porque con estos tres dedos lo que estás haciendo es una tracción mandibular hacia arriba para despejar y alinear la vía respiratoria. Listo. En caso tal de que la víctima tuviese trauma, procedamos como si la persona tuviese trauma. Este dedito viene acá. Está sosteniendo. Sosteniendo, exacto. Debe sostener la mascarilla con esta parte de los dedos, ¿sí? Y con estos otros dos dedos debes traccionar el maxilar hacia arriba. Dale, por favor, ubícalos acá bien. Sella muy bien. Y yo haría la ventilación. Si tengo una víctima con un traumatismo, tendríamos que utilizar dos personas para hacer el sello de la vía aérea y otra persona que le proporcione ventilación. Eso también se podría ahorrar si yo tengo la cánula orofaringea. Es decir, si yo no tengo cánula orofaringea, esta es la técnica. Como ustedes ven ahí, exacto, se hace una tracción mandibular, se hace un sellamiento del dispositivo bolsa, válvula, máscara y se le da una ventilación cada 6 segundos. A continuación les voy a explicar cómo le daríamos la ventilación a una persona que tiene trauma pero que ya le permeabilizamos la vía aérea con control de la columna cervical, con collar cervical, con cánula orofaringea, pero no está respirando. ¿En qué caso se puede dar esto? Por ejemplo, en un paciente que sufrió un trauma de cráneo. Cuando un paciente sufrió trauma de cráneo puede hacer lo que llamamos como respiración por salvas. Cuando esto sucede es muy grave la situación y hay que brindarle una ventilación asistida porque si no el paciente podría estar inestable y puede fallecer. Entonces a continuación vamos a utilizar el dispositivo de válvula, máscara o bolsa mascarilla y lo vamos a sellar. Como Simón está solo manejando la vía aérea con el control de la columna cervical y él solo debe brindar la ventilación en este caso la va a brindar con el dispositivo bolsa mascarilla. Normalmente esto debe ir conectado al oxígeno el cual se va a acumular acá. El flujo de oxígeno es una pipeta con 15 litros por minuto y el reservorio se debe insuflar completamente. De esta manera se hace cuando somos un equipo de respuesta un poco más avanzados. Vamos a verificar si, si es correcta la ventilación. Aquí este simulador nos permite chequear. y La ventilación debe ser pausada. Apreto, suelto, suelto. Uno, dos... 3, 4, 5, 6, ventila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ventila. Este caso se utiliza en un paciente que está en paro respiratorio. Y la forma como Simón está adaptando el sello debe ser de la C y la E. Es decir, hace una C con estos dos dedos y una E con estos tres dedos. De esta manera, él va a garantizar una un sellamiento de la mascarilla completamente hacia el rostro de la persona y no se nos va a fugar el aire. De esta manera se estabiliza una persona que no respira, que tiene trauma y que tiene collar cervical, cánula y tenemos el dispositivo bolsa válvula máscara, bolsa mascarilla. A continuación les voy a explicar cómo hacer para dar una ventilación en un paciente que tiene trauma, pero no contamos con dispositivos avanzados para permeabilizar la vía aérea. En este caso, dentro de nuestro botiquín básico, solo tendríamos una mascarita tipo pocket o tipo de bolsillo, como lo quieran llamar, y deberíamos sellarlo con ambas manos, aquí Angélica nos va a ayudar, muy bien, vas a hacer un poco de tracción y con esta parte, con esta parte de acá ella va a sostener la mascarilla sin tirar la cabeza del paciente hacia la parte posterior, porque como sabemos el paciente puede tener un trauma en la región cervical y vas a dar una ventilación cada 6 segundos, sella muy fuerte, dale ventilación, te puedes hacer un poco más para atrás te puedes retirar para atrás un poco más y puedes con tu boca soplar por allí. Vas a ventilar lo suficiente para que se inflen los pulmones del todo. O sea, vas a ventilar con fuerza. Y una vez cada seis segundos. Uno, dos, tres, adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ventila muy bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ventila, muy bien, 1, 2, 3, recuerda que este debo de ir en la parte de acá y haciendo una tracción de la mandíbula, o sea es duro, es difícil porque tienes que hacer fuerza, vamos, 3, 2, 1, dale, ventila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ventila, esta es la víctima que está con trauma en la región cervical y que no está respirando adecuadamente. Entonces, así sea, con un dispositivo básico como una mascarita simple, le podremos salvar la vida. Valoración primaria. B. Buena respiración. 9.11